Bueno, pues seguimos Radio Futuro 107.2 Frecuencia Modulada, rtvfuturo.com. Bueno, pues a través de estos dos canales nos pueden escuchar en directo. Pueden escuchar nuestra programación. Programación que continuamos y seguimos con el consultorio del Doctor Amor, que lo retomamos ya en este año. Así que a nuestro amigo Juan Bustamante. Le damos ya la bienvenida. Muy buenos días, Juan. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues eh, aquí deseando de escuchar como cada semana tus consejos, los primeros que nos vas a ofrecer en este año 2021. Eso es, aquí estamos otro año más, 2021 con un poco de fresquito sí, la... y otro año más dando consejitos para que la gente se porte bien, que si no los reyes luego traen carbón. <risa> bueno, pues sí. Sí, vamos a intentar que la gente se porte bien sentimentalmente, ¿no, Juan? Eso es, y vamos a intentar que las cosas no se enfríen, aunque esto suena ahora un poco a chistecito fácil, pero ya sabemos, a, a ser buenos y a que vaya todo bien, en el 2021 haya mucho amor, que sea 14 de febrero todo el año. Bueno, pues vamos a intentarlo, que sea 14 de febrero todo el año. Buena frase para comenzar este primer programa de 2021, Juan. Hoy hablamos de... Podemos hablar de las preguntas que te hace la gente cuando sí. está conociendo eh, que son, van en plan interesado o convenido. Uh -huh. Ahora voy a explicar esto porque la gente cómodo. Bueno, ahora lo explico, ahora lo explico. La primera, sí. eh, cuando estás conociendo a alguien para que veas que es una persona que está más bien interesada o convenida en ti, o sea que no es una persona que le interesa de verdad, es cuando te preguntan si vives solo. Esto me ha hecho mucha gracia cuando he conocido a alguien y a los cinco minutos me ha dicho, ¿vives solo? me he quedado pensando, digo, ¿qué pasa? ¿Te vas a venir a dormir a mi casa con el saco de dormir o, o cómo? Me he quedado un poco como diciendo, pero bueno, esta pregunta, porque me la hace recién conocido. O sea, ¿qué importa si vivo solo, si vivo en una ruló, en una tienda de campaña o en la casa del perro? No tiene ningún sentido. Y está claro que es como diciendo, a ver si este tío o esta tía, que siempre hablo en general, sí. a ver si tiene eh, casa, a ver si vive, vive solo. Y ya, bueno, ya después si ya te pregunta qué casa es, como diciendo, oye, si es una mansión, cojo las maletas en cinco minutos y estoy allí. Y es que claramente una persona que lo que le interesa es eso, si, si vive solo, pero vamos a ver, ¿qué más da si vivo solo o no yo solo? ¿Tú qué vas a salir? ¿Conmigo o con mi casa? Y es una de las preguntas que siempre me han llamado la atención, ¿no? Bueno, pues, pues quizá porque lo que acabas de decir, interesa más la casa que la persona, ¿no, Juan? Pues nada, si quiere una casa, pues que hable con, ¿cómo se llaman? Los portales esto de inmo, no sé qué, ¿no? Las sí. inmobiliarias. Sí. Y oye, pues allí tienen todas las casas que quiera. Hablé con los de la corbata verde, eso. Eh, mira, escúchame, que vengo buscando una casa de un, dos dormitorios y un baño. Pero vamos, me hace gracia, ¿no? Es un poco como... vive solo, bueno. ¿Y qué más da con quien viva? Y si te digo que vivo con 20 personas, ¿qué pasa? En fin, no sé, cosas que nunca entiendo Yo desde luego no lo he preguntado nunca A mí me da igual si vive sola o vive con la abuela o, o con el jardinero Es que es lo mismo Exactamente, eso ya se vería después Si la relación continúa, ¿no? Hombre, claro, ya más adelante, sí, ya más adelante sí hay que preguntar si lleves solo, pero en cinco minutos ya quieres saber si llevo solo. Sí, sí, sí. No sé, ya te digo, me da la impresión de, espérate, que te voy a preparar la cama. Yo te aviso cuando esté. Bueno, y, y que no te pregunten cuántos metros tiene la casa y cuántas habitaciones, cuántos baños. No bueno. pues, Eso no lo hacen, pero pero si sí te preguntan, que también lo que iba a comentar, eh, sí. lo de si tienes coche, también me lo han preguntado. Digo, no, si te parece, voy al trabajo en globo aerostático. ¿Tienes no, coche. Sí. Claro que tengo coche. Digo, lógicamente, y después la segunda pregunta que nunca falla es, ¿y qué coche? O sea, como diciendo, como este tío me diga que tiene un Seat Ibiza, es que no vale un duro, o oh, esta tía. Y ahora si me dice que es un Audi, oh, entonces vamos donde quiera. Y también me la han preguntado, ¿qué coche? Digo, bueno, ¿a ti qué te importa el coche que tengo? ¿Qué pasa, que tú que trabajas en, en un concesionario o ¿Cómo? Entonces claramente está demostrando eso, ¿no? Que son personas que van a lo material. A solucionar su vida. Exacto, lo que quieren es... Casa, pues, coche... Un tío, una tía que tenga buen coche, que tenga buena casa, como diciendo, este me conviene, este es un buen partido. Claro, entonces, por eso cuando cuando hay que ir a comprarse un coche, pues no, tienes que pensar, y decir, a ver, ¿qué coche me compro? No, un site vista no, porque si no esta me dice que no quiere nada conmigo. no me voy a comprar un Audi, Ay, que les la marca. La <risa> <risa> vamos a hacer promoción. Siempre recordar, Juan, que esto lo trasladamos tanto a hombres como a mujeres. ¿eh? Sí, sí, sí. Yo sé en... que... Mira, no, que eh... no se me cabre de nadie, que estoy hablando en general. ¿eh? Exactamente, en general. También Eso puede claro, haber hombres no que pregunten a la mujer si tienen trabajo, si viven solos, si tienen coche, si tienen hijos, si no tienen... Bueno, muchísimas preguntas más y, cosas. Bueno, la, sí Las otras preguntas que tampoco fallan es, eh, ¿hace mucho tiempo que estás sin nadie? Digo, hombre, sin nadie, quedo con mis amigos, esos cuentan ¿no? Eh, pero te lo preguntan como diciendo, a ver, ¿cuánto tiempo lleva este pájaro soltero? Y después te dicen eso, te dicen, ¿y cuánto duraste? O sea, todo esto es para, para ver si tú eres el, la persona que va de flor en flor. Y el cuánto duraste es para ver si eres un tío que va, o una tía que va de rollos o va de polvos, estas cosas. Es como una especie de interrogatorio policial, ¿no? Sí. Y luego la pregunta ya que lo remata todo es cuando te dice, ¿y qué pasó? ¿Por qué se terminó? Y digo, vamos a ver, a ver son cosas que pasaron, que no te tengo por qué estar contando los motivos. Y además, es como, te quedas pensando como a ti, ¿qué te importa el que pasó y por qué se terminó? Ni yo te conocía ni tú me conocías a mí, entonces ¿por qué te tengo que contar mi vida privada? O entonces sea, son cosas que, que también me sorprenden. Entonces cuando te lo preguntan, te están dando a entender eso de, oye, ¿este me interesa o esta? El coche, la casa, ¿con quién estuvo? ¿Cuánto duró? Y ver si este o esta es de una noche o es de varias noches. Entonces, eh, vamos, ya te digo, un interrogatorio policial. Nada más que falta que te ponga las esposas. <risa> La verdad que es curioso, ¿eh? Estas esta preguntas son curiosas. Esto... Son preguntas absurdas porque es que eso, yo cuando quedo con alguien no me pongo a preguntarle todo de, de su vida porque, a ver, en ese sentido es que me da igual dónde trabaje, el coche que tenga, la casa que tenga, con quien viva, porque es lo que te digo, yo no estoy pensando en le voy a dar besos a su coche o a su casa. No, vamos a ver, señores. Eh, cuando estás conociendo a alguien tendrás que preocuparte en eso mismo, conocer y conocer es quién es esa persona su forma de ser, su forma de comportarse lo que le gusta, lo que no le gusta el coche ya puede tener un Ferrari que si es un tío que no merece la pena o una tía que no merece la pena es que no le vale de nada, la casa lo mismo, puede tener una mansión de cuatro plantas si luego un mentiroso o una mentirosa, ¿de qué le sirve? Exactamente. por eso esas preguntas absurdas de gente que te hace este tipo de preguntas demuestran claramente que lo que va es a eso, es a Oye, que a mí me interesa lo que tiene, no me interesa él o ella. Yo quiero saber su, su currículum de objetos, venga, a ver, ¿qué es lo que tiene? Si me dice que, que es cajero del supermercado de día y tiene un divisa afuera, no me interesa. Pues algo así. Currículum de objetos. <risa> <Yeah. risa> sí, <risa> es una especie de, venga, hazme una lista con todo lo que tiene y le tienes que ir poniendo pues mira tengo esto tengo lo otro tengo caballo tengo un barco ojo, oh, este, oh, me me interesa me interesa sí sí así si le dice, no yo voy a la playa en el servicio de, de mi cuñado vaya fuera al carajo no me sirve y además Juan son preguntas que con el tiempo y la confianza si la relación sigue adelante pues se responden solas no no hace falta ni, ni preguntarlas no pero sí, claro. claro, hombre, si lo, si lo más bonito es que tú digas, cariño, vamos a cenar, y ahora te presenta con tu pedazo de coche, y dices, ya, hombre, por favor, esto esto es, esto es nivel, y dice, a cenar donde tú quieras, te dice, donde tú quieras cenamos, y a veces que tú quieras, hay que dar la sorpresa, si no, no no es bonito, que si lo cuentas todo, o incluso si lo haces al revés, si tú dices, no, yo vivo en un piso pequeño, y luego resulta de que le llevas, y es mentira, tienes una casa más, ahí es donde te valora más, y dices, ah, pues mira, pues esta persona ha estado conmigo creyendo que yo era menos. Eso es lo que importa. Esa persona sí que merece la pena. Ahora, la persona que te está preguntando y cuando le vas diciendo, como me ha pasado con alguna, que le he dicho, sí, pues yo trabajo, llevo ya tres años trabajando, y ha puesto una cara de, oh, tres años trabajando, me encanta. Vamos, se ha puesto súper feliz. Entonces, no, hombre, eso no se puede permitir. Hay que conocer a una persona que te quiera tal y como eres y con lo que tienes, Si no, es que no merece la pena. Es un engaño, es una mentira. Exactamente, es el currículum de objetos Como bien has dicho tú antes Que me ha llamado mucho la atención Pero la verdad es que Lleva razón en, en esto El currículum de claro. objetos Es más importante que el currículum de sentimientos ¿No? Bueno, totalmente, hoy la gente es muy materialista Eso está claro Eso es, vamos, nada más que hay que verlo Ahora en rebaja la gente volviéndose loca Pues matándose por un chaleco de 5 euros Señores, pero si no te vas a poner ni el chaleco Luego el chaleco se queda en el... ¿Cuánta gente hay que nos está escuchando? A ver, que no pasa nada, que cada uno puede hacer lo que quiera, ¿no? Pero ¿cuánta gente hay que tiene una prenda en el armario con etiqueta todavía? Pues así, Juan. Porque suele ocurrir. Que porque estamos baratos, 5 euros te lo compras y luego, uf, bueno, es que no merece Hombre, la yo pena. Visto a, yo he visto a mi madre, la pobre, que que, es que se ha comprado bolsos y bolsos y bolsos y bolsos. Y digo, pero mamá, ¿no tienes bolsos ya? Sí, pero es que este es muy bonito. Y digo, madre mía, vamos a montar una tienda pero si tú los bolsos no, no usas ni la mitad es como y quiero más, y quiero más, y quiero más el consumismo, la gente es que de verdad, en se vuelve loca a ver que yo compro ropa, pero yo tampoco soy de, porque valga 5 euros un chaleco si no me gusta, no me lo compro exacto que eso Entonces, el currículum sentimental es el más importante ¿Sí? ya sabemos que lo, lo más importante es eso, es lo que no es material lo material es eso, es algo que no vale y lo que sí vale es que una persona esté contigo, que sea cariñosa, que sea sincera y que te quiera de verdad. Eso sí que no tiene precio, pero para todo lo demás, como dice el anuncio, lo otro. Exacto, exactamente. Bueno, pues esas son las claves, las preguntas que hace la gente interesada, Juan. ¿Hay alguna más? no estas son las más importantes porque claro ya con estas tres o cuatro que yo he dicho sí. ya es lo suficiente para levantarte y para irte para casa eso. vamos ya sabes exactamente que otra porque si continuamos o, o, se me ocurre que otra pregunta podría ser también que pudiesen hacer ¿tienes hijos? a ¿No? ver no ¿Cuál, cuál? tienes hijos, ah bueno sí sí bueno eso es otro clásico, eso también es si tienes hijos ya es la cruz ya es, venga hasta luego no me voy para casa, que tengo que tender la ropa. Sí, sí. Totalmente. Ah, ya no hay... A mí me lo han preguntado. Y también se han puesto muy felices cuando he dicho no, yo no tengo niños. Han dicho, hombre, por favor. Yo no tengo ningún problema en que tenga niños. De hecho, alguna de mis ex ha tenido niños. Y la relación no se ha terminado por el niño, se ha terminado por otras cosas. Uh -huh. Pero a mí no me importa que, que, que ella tenga niños. Si sí, yo no voy a salir con el niño, estamos en lo misma. Yo voy a salir con ella, ¿no? Entonces, además que queriendo y llevándose bien, se puede llevar para adelante. Lo que pasa es que sí, hay gente que lo quiere todo A, B o C, y si sale de A, B o C, no le vale. Uh -huh. Y no puede ser, no puede ser todo siempre blanco o negro, hay más colores en el arco iris. Exactamente, Juan, vamos a pensar con el corazón más que con la cabeza. eso sería lo Es que como lo yo me pongo a hacer ese cuestionario, cuando conozca alguna, entonces nunca estaré con ninguna, porque si me voy a poner, ¿tienes coche? A ver qué coche es, venga, vale, esta no me sirve. Ahora tú, ¿dónde? Y que no, tampoco me vale, por Dios. Bueno, pues son, estas son las preguntas que hace gente interesada. Juan, hacemos un pequeñito resumen, como cada programa, para terminar. Sí, pues nada, el resumen es que si te preguntas dónde trabajas, con quién has estado, cuánto has durado, qué ha pasado, qué coche tienes, dónde vive, pues si hay alguien que, va, que estás conociendo y te hace todas esas preguntas, lo mejor que puedes hacer es levantarte e irte, o no seguir conociéndole, porque evidentemente es una persona interesada, que le das igual tú, le da igual más que nada lo que tienes, y eso no vaya a ninguna parte, eso está claro. Al revés, la persona que no te pregunte nada y se centre en, más en conocerte a ti es la persona que merece la pena. La que esté preguntándote lo que tienes o lo que no tienes, le interesa, pero depende de lo que tengas. Y esto no es un examen a ver si lo paso o no lo paso. No estamos en selectividad. Uh -huh. Entonces, por eso, vamos a buscar a alguien que nos valore mmm, cómo somos y lo que somos. No lo que tenemos o lo que no tenemos. Bueno, pues son los consejos de nuestro amigo el doctor Amor, como cada semana, hoy con las preguntas que hace gente interesada. Así que, Juan, muchísimas gracias. Y la semana que viene. Nada, más... muchas gracias a vosotros, un placer. Y la semana que viene volvemos con otro tema. Volveremos. Así que, feliz día, Juan. Muchísimas gracias. Igualmente, abrigaros. Vamos a abrigarnos.